Hola amigos, bienvenidos al canal. En esta ocasión voy a subir un video inter interactivo, eh, ya que estamos en pleno Mercurio retrógrado. Eh, Mercurio empezó a retrogradar el 14 de enero y va a terminar el 4 de febrero en su retrogradación. ¿Cómo, bueno, como saben? Y si no saben, tengan mucho cuidado con... Eh, todo lo que tiene que ver con energía, con, con equipos, con eh, guardar backups, y todo eso Ahora, también a veces eh, suele suceder que en esta época los ex vuelven a aparecer Entonces, acá va a ser muy simple, tienes que elegir entre el mazo azul o el mazo negro y vamos a ver cómo se ve la perspectiva si tu ex te va a volver te va a contactar de alguna... primero te va a contactar eh, durante esta retrogradación de mercurio ¿te parece? así que vamos a empezar con el mazo azul Mira, a, a ti te marca mucho como el, el qué dirán los demás, ¿sí? También puede ser que estés eh, focalizada como en trabajos que, que requieran mucha atención o eh, en temas familiares. En cuanto a tu ex, veo que de algún de, en, al, en algún caso eh, a él le está cayendo como información, como que estás sumando uno más uno y dice uh, eh, a lo mejor eh, sí, sí, esto esto podría ser ¿Por qué, no la, ¿por qué no la llamo? ¿sí? por lo menos aquí veo que tu ex sí tiene la voluntad de ponerse en contacto pero revisémoslo bastante bien Bueno, si bien es cierto que tu ex está pensando en llamarte, ¿sí? O, o probablemente espía a tus redes sociales, eh, o le dice a un amigo, oye, eh, métete a esta página de Facebook, ¿sí? Eh, de alguna manera, su, su mente es que, él, digamos, de alguna manera es quien. Lo, lo frena para decir... no sé sea, hola, soy yo, ¿cómo estás? ¿sí? porque en él hay... desconfianza... ¿sí? además que aquí, de alguna manera... él como que toma la... Eh, la decisión... de ponerse en contacto contigo... para asegurarse si... Eh, tú eres la indicada o no... ¿sí? como para... Para, para, para asegurar una opción, ¿sí? Ahora, por, por las cartas que salieron acá, ¿sí? me parece de que de alguna manera esta persona sí te contactará, eh, pero con la idea de, de decir, bueno, es viable la... la eh, que podamos retomar algo de, de nuestra relación, sí o no y, y por lo que aparece eh, él se va a ver bastante resuelto y todo eso pero también va, va a estar muy a la defensiva entonces, por ahí si tú tienes ganas también de, de estar con él eh, mostrarte mostrarte un poco más receptiva ¿sí? ahora, un consejo es cuidado con, la, con las manipulaciones cuidado con ese sentido de, de que esta persona me pertenece de, de los celos de una falsa eh, confian, o sea, confianza y de una falsa, por ejemplo, de, de prometer algo que, que no puedes cumplir de sobre todo prometer certeza o prometer una relación estable. Cuando, digamos, eh, esta relación, en el, en el fondo, es como un, un castillo de naipes, ¿sí? Y en cualquier momento se puede caer. Y tiene que ver, ojo, más del lado de él que del lado tuyo. Creo que él se va a dar cuenta de que aquí, en esta relación, por más que quizás quieran, entablar conversaciones se van a dar cuenta que todavía hay, mu hay mucho dolor eh, un poquito de despecho entonces él va a decir Bu bueno, esto no me conviene y por ahí se va a sentir bastante triste él sí así que bueno ahora vamos con la alternativa número 2 Recuerden que si desean eh, una lectura privada conmigo, en la cajita de descripción van a encontrar mi correo electrónico en donde pueden eh, escribirme y digamos, dependiendo del país eh, te, te mando la información respecto a las lecturas. Vamos con el oso negro. Mira, eh, acá se, se habla de que tu, tu energía está mucho más enfocada en el trabajo En perfeccionarte aún, aún más en, en quizás iniciar nuevos proyectos Pero relacionado al trabajo Con respecto a tu ex eh, También va a estar en, en, esa, en esa tarea Pero es como que tú quisieras tener una... Eh, especializarte en alguna habilidad en el caso de tu ex no sino que solamente va a seguir seguir trabajando para tener dividendos veamos si se van a comunicar y si es así como se ve ¿No? Mira, eh, a ver, si, si tu pareja es de sol eh, de, de, de sol o ascendente de fuego, es decir, Aries, Leo, Sagitario, o por ahí es una persona bastante intensa, como por ejemplo un escorpión, habla de que eh, esta persona sí está pasando eh, digamos está pasando por un periodo de, de, de preguntas de, de cuestionarse si si en el tema de relaciones hizo bien o hizo mal porque hay situaciones que todavía le duelen sin embargo yo veo que sale un poco de, de ese ostracismo sí y comienza a mirar así, digamos como, como si fuera una vez Fénix a resurgir y ver las posibilidades que tiene. Y ahí podría haber un contacto. No se ve acá, o conocen un contacto de un 100%, yo diría de un 40%. Eh, sin embargo, hay que tener cuidado de que si tú también ten, tienes una energía muy fuerte, muy, muy, muy cardinal, muy impulsiva, una persona que, eh, que dirige, que impulsa, una energía muy de fuego, también tienes que tener cuidado, porque puede ser que esta sea como las típicas idas y vueltas de una relación, no uno termina, después vuelve, porque... Eh, aquí pueden haber manipulaciones, juegos de posesión, que a uno de los dos lo tiene más eh, aproblemado mentalmente. ¿sí? Entonces, lo, lo más extraño es que de alguna manera creo que ambos necesitan cariño verdadero, sentirse amados. Pero la manera de cómo se comunican o ¿no? de cómo expresan este amor, ahí reside el, pro el problema. ¿Sí? Porque está basado en, digamos, esta relación está más basada en el deseo que en un amor, en, en una comprensión del otro. Vamos a ver el consejo. Bueno, el consejo habla de que no te, no te dejes derrumbar por críticas o por ahí no caigas en victimismos. Si esta relación siempre por ahí nunca, nunca ha fluido del todo bien y que si bien hay momentos eh, altos en donde la relación parece que va en viento en popa, de repente baja, baja mucho la energía y ahí es donde hay un problema de confianza de, de, de que no creo en el otro entonces, básicamente el mensaje, el mensaje es no te dejes vencer ante la incertidumbre sino que avanza en proyectos propios eh, avanza en, en tu poder personal eh, ya que estamos hablando de temas de pareja, en, analiza, que, en vez de culparte, de por qué no, no funcionan las cosas, por ahí eh, empieza a visualizar qué necesitas en una pareja, qué es lo que buscas, para no volver a los mismos patrones de antes. ¿sí? Así que, bueno, con esto me despido. Bueno, ya les dije, eh, se pueden suscribir al canal, activar la campanita para que sepan cuando hago vivos. Y espero que les haya gustado eh, digamos, este video interactivo acerca de Mercurio. Cuídense mucho y que eh, estén llenos de bendiciones. Gracias.